Bienvenidos a Darktoons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo una nueva edición de la historia completa de... Esta vez hablaremos sobre la historia detrás de los cortos de Gilded Guy. Antes de comenzar hablemos un poco de Proyecto Z, una nueva app destinada a compartir con personas de todo el mundo. Dentro de la aplicación puedes entrar a diferentes salas de chats o círculos con diferentes temáticas, como lo son anime, manga, cartoons, videojuegos, artes, deportes, música y prácticamente cualquier tema donde podrás conversar de series, películas, aprender cosas nuevas, leer reviews y conocer muchas personas con tus mismos gustos. Además, en la sección de Descubre te aparecerán diferentes foros donde encontrarás concursos, preguntas y respuestas, desafíos, juegos y también te aparecerán recomendaciones personalizadas de chats o círculos. También en tu inicio te aparecerán sugerencias de amistades personalizadas. Para descargar esta aplicación solo debes ingresar a través del link en la descripción o en el comentario fijado de este video. Y deberás ingresar mi código de Toons. Si deseas agregarme en la app, solo debes buscar mi perfil como Dark Toons. De verdad que la he encontrado muy amigable y entretenida y estoy segura de que tendrás una excelente experiencia. Ahora sin más, continuamos. La historia de Gilded Guy comienza en la apertura de la Galería Oficial del Clan Nemesis, el Clan de RHG o Gladiadores Duros como Roca liderado por Jade, una de las guerreras Stickman más poderosas y contra la cual Gilded había perdido un combate en el Coliseo. Una vez en el lugar, Gilded es seducido por un olor que lo conduce a la mesa de comida donde vemos a Fry, el peor cocinero del planeta con quien Gilded había tenido un enfrentamiento en el pasado luego de que éste quemara su tocino. Y mucho de eso no ha cambiado porque aún lo sigue haciendo. Sin embargo, en la mesa se encontraba otro platillo. Y este lucía tan delicioso que Gilded comienza a comerlo sin notar que tiene una nota que dice que solo se puede comer uno por persona. Jade, siendo una fanática de las reglas, no puede tolerar esta acción lo que de inmediato desata un combate entre los guerreros. Gilded se aproxima ferozmente a una determinada Jade sin recordar que había dejado su espada en la entrada del evento, lo que lo deja en una posición de clara desventaja que Jade no duda en aprovechar. Pese a los esfuerzos de Gilded sin su espada, este no es rival para Jade. Al darse cuenta de esto, decide atacarla con una de las mayores debilidades de la misma, el caos. Este comienza a ser un desastre en la galería logrando que Jade se distraiga. Gilded aprovecha esta distracción para tomar su espada y poder asestar el golpe definitivo que le daría la victoria. No obstante, este se percata de su error. Jade solo intentaba mantener el orden y este lo había saboteado todo. Siendo consciente de esto, se disculpa por sus actos y es escoltado fuera de la galería. Afuera del lugar se encuentra con el cartel que anuncia la venida del torneo anual de RHG y mientras piensa en si asistirá o no, Jade le lanza un cuchillo con unas galletas que asestan en el sí, dándole a entender que este aparente empate entre ambos se resolverá en la arena. Las cosas parecen terminar bien, hasta que de pronto Jade envía a todos los guerreros de Nemesis tras Gilded, siendo dirigidos por ella misma como cabría esperar de una líder. Tiempo después de esto, nos trasladamos a Basement Busk, un local nocturno en el cual Gilded conoce a Penny, una cantante que ha logrado cautivar a todos con su increíble talento para el espectáculo. Inspirado por esta y motivado por el hecho de que últimamente no le ha estado yendo bien en los shows que este lleva a cabo en su casa, decide subirse al escenario para intentar ganar algo de dinero. Sin embargo, la falta de experiencia y entendimiento acerca de cómo poder monetizar tus talentos acaba haciéndose notar en forma de rechazo por parte del público. Al darse cuenta de esto, Penny intenta ayudarlo, y es así que juntos logran sacar adelante un desastroso show que le enseña a Gilded no solo el cómo poder convertir tus talentos en un motor rentable que mantenga vivos tus sueños, sino que además en el camino aprende la importancia de mantenerse fiel a aquellos que lo apoyaron cuando nadie más lo hizo. Aquellos que lo vieron dar sus primeros pasos antes de ser conocido por todos. Esta lección acaba calando hondo en Gilded, a grado tal que al final del espectáculo vemos que este le dedica un show al pequeño Stickman que iba a verlo incluso en sus primeras presentaciones, y el cual con mucho esfuerzo e ilusión se había vuelto la primera persona en reconocer el talento real de Gilded. Sin embargo, no todas las lecciones acabarían siendo tan fáciles de aprender y eso es algo que Gilded tuvo que entender de la peor forma posible. En una solitaria noche en el bosque, nuestro héroe dorado se dispone a pasar una velada bajo el brillo de la estrella que persigue con anhelo, hasta que sus sueños comienzan a deformarse. Estos se convierten en pesadillas que lo hacen verse a sí mismo destruido e incapaz de lograr sus sueños, mientras es absorbido por una oscuridad que acaba alejando todo y a todos de él, hasta que finalmente desaparece. Es aquí donde atraído por dichos miedos aparece Bug. Un ser con un poder demencial, quien sin pensarlo dos veces, comienza a atacar a Gilded como si se tratase de una batalla entre el valor de los sueños de nuestro héroe y la representación física de todos sus miedos. En medio de la batalla, Bug se percata del daño que Gilded logra hacerle al encender su espada con fuego, y por ello decide apagar la fogata que se encontraba cerca de ellos, dejándolos en la completa oscuridad. Gilded utiliza su pluma para iluminar un poco el lugar, pero esta pequeña luz no es suficiente. Por si fuera poco, Bog no solo no para de atacarlo, sino que además, ahora, usa los miedos de Gilded en su contra para poder vencerlo. Sin embargo, Gilded no está dispuesto a dejarse derrotar, por lo que utiliza su técnica más poderosa para atacar a Bok a la par que despeja el lugar donde se encuentran peleando lo que permite que la estrella del cielo ilumine ahora todo el campo de batalla. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Bok aún está por encima de su poder, y es por ello que a Gilded no le queda otra opción que cortar la palma de sus manos con su espada, la cual está impregnada del poder de sus sueños al igual que su pluma y con esto crea un conducto que le permite a Bok llegar hasta el alma de Gilded en donde sin ningún tipo de piedad, Bok comienza a atacar una y otra vez el alma de este en un intento desesperado por destruirlo. Sin embargo, los sueños, la fe y la voluntad de Gilded son tan poderosos que regresa una y otra vez hasta que su alma pura y bondadosa logra contener dentro de sí la oscuridad de Bok. No obstante, esta batalla tuvo un terrible resultado para Gilded, ya que este ahora es incapaz de volver a colocarse sus guantes, como si el miedo ahora formase parte de él, como si las heridas causadas por él mismo aún no estuviesen listas para sanar. Las secuelas de este conflicto las veríamos con el pasar del tiempo, ya que Gilded comenzaría a verse un poco más amargado, algo más agotado y menos confiado que antes comenzando a fijarse en cosas que antes no le eran tan importantes, como el estatus económico, las clases sociales, así como el amor. Creando con esto un alter ego, el vaquero de los ojos verdes, quien pasaría a representar ese lado oscuro que todos poseemos en el fondo, ese que sin importar las ganas que tengamos de lograr nuestras metas por el camino correcto, siempre nos grita que existe otra forma. Es por ello que Gilded comienza a verse a sí mismo en la piel del vaquero, quien logra tomar control sobre él al enseñarle lo fácil que podría ser conseguir su máximo sueño teniendo consigo todo el poder y las riquezas. Sin embargo, es regresado a tierra justo a tiempo para evitar un accidente fatal, o eso es lo que pensábamos. Pues el vaquero no solo se apoderó de sus pensamientos, sino que ahora literalmente tendría todo el control sobre Gilded. El vaquero se dirige junto al pequeño amigo de Gilded al humilde puesto de flores que éste posee. Y ahí, viendo la esperanza e ilusión del pequeño, el vaquero parece llenarse de odio e intenta acabar con él. Sin embargo, Gilded se da cuenta de que así como Vogue, la única forma de vencer este nuevo mal es aceptando que estos pensamientos también son parte de él y que en esencia, él y el vaquero son el mismo individuo. Es por ello que Gilded, luego de ponerse el antifaz del vaquero, puede sostener su arma y reconectarse consigo mismo una vez más. Es así que luego de un bonito gesto por parte de su pequeño amigo, Gilded se encamina a intentar reparar todos los desastres causados por él mismo durante el tiempo en el que estuvo perdido dentro de sí. Ahora que el peligro había pasado, Gilded solo tiene en mente una cosa y esa era el torneo RHG que estaba próximo a disputarse. Así que intentando despejar su mente y adaptarse a los cambios recientes, este emprende su camino. Sin embargo, y como era de esperarse, Gilded no sería el único asistente a dicha disputa. En el camino, este se encontraría con Oxop, otro luchador que se dirigía a la batalla. Sin embargo, ante el aviso de una inminente tormenta, ambos deciden acampar al aire libre, con una fogata. ¿Qué? Estando allí... Oxop nota que Gilded parece esconder las heridas de sus manos, y es por ello que le ofrece un vendaje. Sin embargo, Gilded lo rechaza porque siente que eso no será suficiente. Obstinado por su actitud infantil, Oxop le muestra a Gilded las heridas que posee, haciéndole ver que no es el único que lo ha pasado mal y que acepte la ayuda. Sin embargo, Gilded lo rechaza y por accidente quema la venda. Algo que no es del agrado de Oxop, por lo cual este decide quemar su capa, cosa que enfurece a Gilded y desata entre los dos guerreros una batalla sin cuartel. En medio del combate, Oxop logra tomar la espada de Gilded y atacar con electricidad a este, lo que provoca que los guantes de Gilded se prendan en llamas. Situación que Oxop aprovecha para atacar sin piedad a Gilded, golpeándolo en su punto más débil sus manos heridas. Esto desata los recuerdos de Oxop, quien recuerda cómo perdió sus manos en un accidente aéreo, y el cómo por medio de un experimento se las devolvieron, convirtiéndole en un arma en el proceso. Gilded intenta defenderse como se le es posible, usando su pluma para tratar de ganar tiempo. Pero nada parece detener a Oxop, quien envía una onda eléctrica que Gilded logra esquivar, y al mismo tiempo envía su pluma a volar con su capa convertida en una especie de paracaídas. Impulsado por el viento de la tormenta, su pluma conecta en el aire con un potente rayo que golpea a Oxop, destruyendo las prótesis de sus piernas. Gilded aprovecha el momento para ir por su espada, pero esta es impactada por un rayo lo que hace que este no pueda tomarla a no ser que supere sus miedos y se coloque los guantes nuevamente. Es así que en una emotiva escena Gilded logra superar sus miedos y su dolor y se coloca nuevamente los guantes, borrando así de él todo rastro de la existencia de Bog. Oxop se percata de esto y ve que ahora es él quien no deja sus ataduras atrás, mientras observa cómo a pesar del dolor Gilded ha dado un paso firme para dejar atrás el pasado. Esto lo conmueve a grado tal que ahora es Oxo quien deja sus ataduras, su dolor, su miedo y su pasado atrás. Y entre lágrimas se dispone a librar una imponente batalla final en contra de su ahora amigo Gilded Guy. Y solo para que conste, yo no estoy llorando, tú estás llorando. Todo culmina con la victoria de Gilded quien deja una señal para que Némesis ayude a su nuevo amigo. Esto permite un reencuentro entre Oxo y Jade quienes se habían enfrentado en el pasado, esta vez con una nueva perspectiva de por medio. Todo esto mientras nuestro héroe emprende su camino para recuperar su pluma, la cual curiosamente ha llegado hasta el Coliseo donde se llevará a cabo el torneo. Sin embargo, deberemos esperar para saber lo que ocurrirá desde este punto en adelante, ya que ahora es necesario mirar hacia atrás para poder entender cómo es que se ha llegado hasta este punto la vida de nuestro héroe dorado. Y es que la vida de Gilded no siempre fue como lo es ahora, de hecho, era muy diferente. Gilded solía ser un joven soñador atrapado en una vida prediseñada por sus padres, quienes ya habían planificado un futuro ideal para él, en el cual Gilded tomaría el control de la fábrica de su padre y viviría para mantener el legado de la familia. Sin embargo, el corazón de Gilded anhelaba una vida distinta. El poder de sus sueños era tan pero tan fuerte que estos comenzaron a materializarse en forma de una tinta generada a partir de sus pinturas. Pinturas en las cuales se enmarcaba sus sueños y que luego diluía con agua para que nadie las viese, pero que curiosamente estas acabarían siendo el origen de su futuro poder, el poder de los sueños. Al darse cuenta de esto, su padre intentaría disuadirlo de sus sueños adelantando su ascenso dentro del negocio familiar. Sin embargo, Gilded acabaría rechazando esto, pues para él ahora solo existía una meta y esta era seguir luchando por sus sueños. Así que esto lo haría tomar la decisión más difícil de todas, enfrentar a su padre para ganar su ansiada libertad. Con gran ahínco e ilusión, Gilded comienza a trazar el camino de sus sueños hacia su libertad, pero su padre, preocupado por lo que puede deparar el destino para su hijo, intentaría detenerlo, mostrándole todo lo que perdería si se iba. Una familia, el control de una empresa y la cima del éxito, pero también la desdicha que trae el no poder hacer realidad tus verdaderos sueños. Lo que desata todo el poder de Gilded quien ahora está dispuesto a darlo todo por demostrarle a su padre que puede lograr lo que tanto anhela. En una batalla que te conmueve hasta la última de las fibras del cuerpo y que acaba con el entendimiento y aceptación de un padre que, aunque no puede comprender los sueños de su hijo, está dispuesto a brindarle todo su apoyo aunque en el fondo esté realmente triste. Yo no estoy llorando, tú estás llorando. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado este video, compártelo para que más personas puedan verlo. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram por si deseas conocerme un poco más, así como en Twitter donde estamos más en contacto. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Darktoons.